Para que el alumno escriba la solución <coughs> directamente en la tarea, en un espacio creado hasta a, para este fin, lo que vamos a hacer va a ser eh, crear esa tarea en nuestra aula virtual. Vamos a la aula virtual y, como siempre, ya hemos pulsado eh, el activar la tarea, el activar la edición y vamos a añadir una actividad o recurso. En este caso, la actividad o recurso que vamos a activar es. La tarea, aplicamos la tarea y le damos a agregar. Bueno, en este caso, la tarea vamos a darle un nombre simple: tarea de <coughs> texto en línea. Y la descripción, pues vamos a poner, por ejemplo, una tarea tal que así: describe en 100 palabras como máximo la imagen de este verano que te viene a la mente nada más cerrar los ojos y vamos a hacer que la descripción aparezca en la página del curso la disponibilidad permitirá entrega desde el 4 de octubre hasta el 11 de octubre aunque la fecha límite no está puesta por tanto esto aparecerá como recordatorio en el calendario del aula virtual el tipo de entrega va a ser como hemos dicho texto en línea no va a ser por medio de archivo que esto lo explicaremos en el siguiente vídeo ¿Queremos hacer algún tipo de, de retroalimentación? Pues lo marcamos, un comentario de retroalimentación. Además, en la configuración de entrega, vemos que no hace falta nada permitir la apertura. Bueno, si pensamos que el alumno puede haberse equivocado en algún momento, que quiere rectificar algo, pues eh, podemos marcar un manual o automática hasta aprobar. Bien, en caso aquí lo dejaremos en nunca, no está abajo por grupo. En avisos, entregar aviso de entregas a los que califican. Marcaremos sí para que la plataforma nos mande un correo cada vez que alguien ha cumplimentado la tarea. En la calificación podemos elegir calificación numérica y entonces podemos elegir poner hasta hasta 10 o lo que sea. O podemos una de las escalas que haya en la en la virtual o bien crear nuestra propia escala. En este caso, bueno pues eh, vamos a poner 10. Método de calificación simple y directa, es decir, por medio de una observación directa del profesor. Categoría de calificación. En este caso, aquí sería en qué parte del calificador queremos colocar esta tarea. Y en mi caso, bueno, pues sería dentro de lo que sean las actividades evaluables de la primera evaluación lo podría colocar. Porque ya tengo el calificador creado. Y le diría que esto contaría dentro de las actividades evaluables. Eh, ajustes comunes del módulo, bueno, pues lo mismo, que se muestre para que los alumnos lo vean. Y en cuanto a finalización de la actividad, bueno, pues quiero que esta actividad aparezca como completada cuando el estudiante reciba una calificación para finalizar la actividad, guardo cambios y regreso al curso, bien, aquí ya tengo la tarea de texto en línea y aquí tengo la descripción, describen 100 palabras como máximo imagen de este verano que te viene a la mente nada más cerrar los ojos. Si le doy aquí, pues entonces como profesor podré ver las calificaciones, las entregas de los alumnos y si entro como alumno cambiando el rol a estudiante entonces puedo agregar la entrada pincho agregar entrada y podré poner entonces la imagen, la descripción que desees. Cuando le des a guardar cambios, habrás terminado la tarea.